Hola seguidores de Albato Wash Luxury Detailing. Aquí estamos en el metro de Dubai y vamos en búsqueda de los mejores concesionarios para enseñaros la bestialidad de coches que tenemos aquí en Dubai. Y estos coches los vamos a tocar en un futuro con Albato Wash. Uno de los temas más curiosos aquí en Dubai es que siempre debes llevar el vehículo limpio, lo puedes ver en el blog de Albato Wash. Si no, eres candidato a tener una multa y creo que aquí hemos encontrado a uno.